Nosotros elaboramos este documento pidiéndole a las organizaciones del distrito completo que eligieran ellos personas que propusieran dos o tres cada una, eligieran personas que fueran eh, realmente necesitadas de una vivienda y así lo hicieron. Eligieron personas que vivían en casa alquilada, en casa prestada, madre soltera, en fin. Y este listado lo enviamos con un político que era eh, de nuestro partido y lo envió, lo hizo llegar a, a, a Limbi y contábamos con esto. De un momento a otro dicen que no estaban contemplados en el listado, cosa que nosotros teníamos, una hoja que viene allá del Limbi y nosotros eh, estábamos fehacientes, seguros de que ellos estaban eh, asentados en ese listado. Que la comunidad de Aguayo, de Génimo, La Guama, la Boca, Ginimillo, eh, Las Malgas, estaban contemplados en un listado con los grupos organizados de las comunidades para repartir estos apartamentos a personas necesitadas. Sin embargo, se le ha entregado a personas que lo van a vender mañana. Óigase bien, lo van a vender mañana. Lo digo yo, Rogelio Martínez, lo van a vender mañana. Testaferro de Luis Núñez y Milieri Núñez, que lo van a vender mañana esos apartamentos.